We're well, Ya viajé de manipulándome. Ya no sabía qué hacer, vivir una vida desesperada y sin rumbo. Me tenía entre la espada y la pared. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y ahora ando con la alma dura de Dios. Le cerré la puerta y mi corazón. Aquel okay. que me lastimó. Apártate de mí. Satanás, conmigo ya no vas a jugar, solo a tu Dios adorará, y solo a Él servirá, en tu trampa yo no voy a caer. Cuéntate de mi Satanás, oh, vete y no vuelvas más, oh, full hey, yeah. enamorado de la presencia de Dios, oh. oh. jerarca nas la presencia de dios En esta preciosa tarde que el Señor nos brinda casi noche Hoy gozándonos en el Señor con esta preciosa adoración Y nuestro invitado especial eh, en este día Luis Tineo Gloria a Dios nos gozamos en la presencia del Señor Saludamos y le enviamos ricas bendiciones a cada una de las personas Conectadas como cada jueves en, ...en este canal, en este espacio... ...hablando sobre la palabra del Señor, aleluya... ...Dios te bendiga y Dios te guarde... ...saludamos también a los amigos conectados desde Facebook Live... ...Dios te bendiga, aleluya... ...quédate ahí porque hoy Dios tiene cosas maravillosas para ti... ...traemos un, un joven invitado que estará motivando a los jóvenes... ...para que sepan que lo que Dios ha puesto en nuestra mano... ...puede fructificar siempre y cuando le creemos al Señor, aleluya... ...pues en este momento para darle apertura de una manera formal, aleluya... ...a este programa, pues vamos a orar presentándole al Señor... ...cada una de las vidas que están ahí en el nombre de Jesús y este momento... ...Padre amado que habitas en las alturas de los cielos... ...en este precioso momento Señor... Clamamos delante de ti, Dios mío, presentándote como cada jueves, Señor... Aleluya, este momento que tú nos permites para dar a conocer, aleluya, de tu poder, de tu palabra, Señor amado, aleluya, este pri privilegio que nos has dado, Señor, de hablar de ti, Dios mío, nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia, yo te presento a cada persona que está ahí conectado, que hoy pueda recibir algo nuevo, Padre, de la impartición que tú traes para cada uno de nosotros hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Eduard, Aleluya, qué bendición es poder Amen. estar aquí Amen. una vez más, qué bendición, aleluya. Y saber que el privilegio, la gracia, el favor de Dios está con nosotros. En esta hora eh, ha sido de gran privilegio eh, escuchar esta adoración. Y yo quiero leer una porción de la palabra que le encontramos en el libro de los Salmos 92.12, hablando del justo. Aleluya, y la palabra del Señor la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El justo florecerá como la palmera, Crecerá como cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová En los atrios de Dios florecerá Aún, Aleluya, aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que él, en Él no hay injusticia. Aleluya. El justo florecerá como las palmeras. Qué bonito es escuchar esto. El justo florece. La palabra justo es el que somos justificados por Cristo. Y qué bonito es poder vivir bajo esa justificación. Pero sin más preámbulo, vamos a darle, aleluya, un cordial saludo y estar aquí. Aleluya con nuestro hermano y amigo. Luis Tineo, aleluya Qué bendición de manera sola. Aleluya, sabes que yo me gozo En Cristo Jesús con este joven porque eh, La palabra nos relata Que tales adoradores buscan a Dios que le adoren en espíritu y verdad. Y hemos visto como este joven es una persona de testimonio. Aleluya. Y que en su recorrido hemos podido ver el éxito que Dios ha puesto en sus manos, pues con lo que le ha entregado. Entonces, en, en breves eh, segundos, vamos a darle entrada a, a Luis Tineo para que pueda conversar con cada uno de nosotros. Yo creo que podemos decir mucho sobre él, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Gloria a Jesús. Eh, Vamos a, a, a, a, a pedirle a cada uno de los jóvenes que, esté, que está ahí conectado, en el nombre de Jesús, que pueda en esta hora prestar toda su atención, que pueda prestar, aleluya, tu atención para lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de este joven que hoy le tenemos una entrevista, para entonces nosotros conocer las técnicas que el Señor tiene. Aleluya, para eh, a través de Él, lo que, lo que a Él le ha funcionado para poder avanzar, para poder, Gloria a Jesús, Aleluya, eh, eh, lograr lo que Dios le ha le ha dicho. Gloria a Dios. De esta manera vamos a una pausa comercial y en breves instantes entramos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición. ¡Aleluya! Trabaja por tu salud, por tu físico, en tu disciplina. Y lo más importante, trabaja en tu futuro. Academia de Béisbol Tite Sport. Proyección para una vida mejor. Proyección para la grandeza. Academia de Béisbol Tite Sport. Contacto 809 570 829 722 8145 Www.academiatitesport.com. Oficina en la avenida Enriquillo, esquina calle 2 por el Bleacher de la derecha del Estadio Cibao. Academia de Béisbol Tite Sport. Fábrica de Peloteros. Día contenta de Pueblo Nuevo, Quipes La Bahía. ¡Qué ricos son! En la calle Filomeno de Rojas, número 16, está Quipes La Bahía, con los más sabrosos quipes, empanadas, bolas de yuca, jugos naturales, refrescos y la cerveza más fría de toda el área. Laborando en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7.30 de la noche y sábados y domingos. Lo que buscas es un buen vehículo, en Pepe Motors tenemos la opción de cambiar. Adquiere o cambie el tuyo en Pepe Motors, una ciudad de vehículos nuevos y usados. Llévate el tuyo con lo que tengas de inicial y lo que puedas pagar al más cómodo interés. donde Pepe y cambia. Autopista Duarte, kilómetro 1, teléfono 809 581 6133 Pepe Motors. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pues de inmediatamente vamos a saludar a nuestro invitado especial en esta preciosa hora. Dios te bendiga, Luis. Amén, amén. Un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, esta adoración. Le doy gracias por invitarme y saludo a todo aquel que está conectado a través de las redes, que yo sé que Dios le va a hablar y va a transformar cada persona, cada joven que está allí. Yo sé que Dios... Va a traer una palabra a su vida, a su corazón. Amén. Es una amén. bendición estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Eh, queremos preguntarte, Luis, ¿qué, cómo ha sido tu recorrido en el ministerio. Bueno, eh, es una alegría porque Dios comenzó a abrir puertas y lo que me puso el sentir, me puso mucha, mucha letra. Wow. Vienen muchas adoraciones, alabanzas. Porque Dios no se queda. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Wow. Y yo sé que Dios, a través de la alabanza, va a comenzar a transformar jóvenes Aleluz. que están ahí. Y, y todo lo que están, porque a través de la alabanza, todo el que esté allí, postrado, no sé a dónde, un hospital, una clínica, yo sé que a través de la adoración la alabanza, Dios habita y transforma y levanta y restaura personas. ¿Y de, de qué manera descubriste ese don o talento, ese, ese bueno, tu designación, podríamos, podríamos llamarle? Bueno, me parece que yo cantaba música mundana y Dios siempre le pone el talento, ni uno lo coge. O sea, se deja distorsionar por lo que uno ve. Wow. Entonces el enemigo me quitó, me quitó eso que dio, pero... Dios comenzó de nuevo a tratar conmigo. Amén. Y comenzó de nuevo y me trajo lo que hay camino. ¿Sabe? Y volví Amén. a Heredí. Y comenzó, Dios, eh, Dios sabe, comenzó a transformar mi vida, a cambiar todo, la atmósfera. Yo cantaba para el mundo, era ese, la gente se perdía a través de esas canciones que uno eh, tiraba al mundo, pero ya Dios cambió eso. Y ¿Y cuántas canciones en este momento, digamos que eh, nuestro hermano Luis eh, eh, ha compuesto y ha lanzado para la gloria del Señor? Bueno, en mi canal yo he lanzado cuatro temas. Eh, voy a hacer un sí de, de diez temas aproximadamente. Y yo sé que Dios hará grandes cosas. Wow, wow. O sea que eh, todavía no ha podido... Completar la producción, sino que tienes cuatro. Todavía este mes estaremos lanzando lo que es un video nuevo, algo que se trata de la familia, porque Aleluya. Dios siempre está en la familia. Dios desde el principio creó la familia. Amén. Entonces, es, es, esa canción trata de cómo, cómo la familia tiene que unirse, porque eso es lo que Dios quiere: el restauración. El enemigo fue vino a matar, a robar, a hurtar. Y cuando él ve a la familia que está unido, él quiere colarse como el café, Amén. pero siempre el Espíritu de Dios está ahí para echarlo fuera. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Sí, sí, tre tremendo. Y fíjate que te iba a preguntar eh, precisamente eso, qué nuevo traía, pero ya vemos que, que, que traes a, algo súper esencial, como es eh, una canción para la familia, pero... Qué interesante, o sea, ¿cómo, cómo tú puedes identificar eh, el, el nuevo tema o cómo, cómo tú puedes escribir la canción? ¿De qué manera Dios te indica qué es lo próximo que, que debes enseñar? Bueno, ese tema me surgió lo que es en mi familia, porque Dios, cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar y Dios quiere romper, porque en generaciones vienen maldiciones. Entonces Dios te liberta para que tú... Rescate a tu familia. Entonces, a través de que Dios wow. me puso a sentir, ejercí esa adoración. Y se llama Jesús es amor. Santo, Jesús es amor, wow. Y eso viene muy pronto con el video y todo. Este mes lo estaremos probando casi en este canal. No. Aleluya, bueno, eso para nosotros es un gozo. Gloria a Dios. Y cómo ¿cómo le envía su mensaje a esa juventud que se pierde, a esa familia que son disfuncionales, ya que tienes adoración para restablecer la juventud, para que la juventud no vaya detrás de, de lo que contamina, pero que también eh, hablas del punto de la familia, ¿cómo puedes hablarle y darle una palabra a esa familia que yo sé que no están viendo en este momento? Amén, exactamente, tú sabes que eh, Dios comenzó, cuando Dios comenzó porque yo en, este, en, en ese camino perverso, yo cantaba música que era el enemigo que me usaba. Pero cuando Dios me libertó, Dios me puse a sentir y me dio toda esa herramienta para yo wow. poder trabajar. penetrarme, trabajar. Porque los jóvenes se perdían a través de, de esa canción y se están perdiendo Amén. a través de, de toda esa canción impía. Entonces Dios me, me, me llamó a mí a restaurar, a establecer un reino sobre cada una persona. Aleluya, aleluya. O, sea, o sea, que el mensaje que le transmites entonces a, a, a esos jóvenes que puedan enfocarse. Claro, pues. porque la palabra lo dice en Juan 8.32. Conoceré la verdad la verdad os hará libre. Cuando tú llegas, conoces la verdad. Cristo te hace libre. A Se va la depresión. Se va la pereza, se va, el diablo tiene que irse de tu casa. ¡Wow! Cuando ¡Aleluya! Cuando tú conoces la verdad. ¡Wow! Conocer la verdad. Y, y fíjate un punto importante, que la palabra dice que, que cómo limpiará el joven su camino. La limpiará con la palabra de Dios. Aleluya, o sea man. que la verdad es la palabra de Dios. Así que joven que nos está escuchando, nuestro hermano Luis hoy ha venido con este mensaje. Conocer la verdad. Conocer la verdad. Y te hará libre. Aleluya, Aleluya. wow. Y, y algo que dice la palabra, que al que el hijo del hombre libertare será verdaderamente libre. Por lo tanto, cuando tú estás libre, tú eres capaz de, de, de, de, de dar una libertad y proyectar una libertad que tú tienes dentro de ti. ¿Sí? Sabes, Eduardo, que cuando tú estás, cuando tú eres un esclavo. Cuando tú estás enclavizado es porque hay algo que tú tienes que sacar. Tú no estás libre todavía. Así es. Por eso es que el enemigo controla la persona. Así es. Se siente atada. Pero cuando tú verdaderamente Jesús te hace libre, ya Él no puede manipularte. Vale. Porque tú eres libre. Solo ah. Cristo te puede enviar y te puede o sea, moverte en heredir. Gloria a Dios. Veo que de lo mismo que estás hablando es el punto de la adoración que Dios te dio, apártate de mí, Satanás porque muchas veces Satanás viene como un calumniador a, a tratar de, de susurrar y yo creo que en medio de este tiempo que estamos viviendo eh, yo sé que hay muchos ahí que, que están en la depresión, que están en la agonía están en la soledad, pasando momentos de prueba, y nuestro hermano Luis como un hombre de Dios y un profeta del Señor, va a orar por, por ti porque yo sé que como Él fue libre, tú puedes ser libre. Él tiene una palabra de parte de Dios. Y Él va a orar por ti en este momento. Amén. Amén, Él va, amén. Él va, eh. él va a orar eh, por cada uno de ustedes para así entonces eh, luego entrar ya a, a, a la última canción. Él le va a mostrar otra canción que tiene y, y ya con eso entonces terminamos. Así que Dios te bendiga y en el nombre de Jesús, el hermano Luis va a orar por cada joven. Amén, amén. Todos los que están conectados a través de esta plataforma. De las redes, yo quiero que tú cierres los ojos ahí porque yo sé que Dios va a comenzar a romper cadenas, va a libertar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tú tocando cada persona, cada oyente que está a través de la televisión, Dios, a través de, de los celulares, Dios. En el nombre de Jesús, envía a tu Espíritu Santo para que sean tocados sean transformados, sean libertados, Dios mío. Rompe la cadena, la atadura. Toda depresión, Dios mío, todo dolor, todo lo que están en una sala de hospital, en una clínica, en el nombre de Jesús, son restaurados, Dios mío, que sea tú enviando tus ángeles alrededor de la familia, Dios mío, para que el enemigo no tenga ni parte ni suerte en ese hogar, Dios mío, que se vaya todo, Dios, te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús, amén y amén, aleluya, yo sé que Dios va a tocar personas, en diferentes partes, no importa donde esté, allá en la cárcel también, van a ser libertados, van a ser restaurados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema de la canción que vas a cantar ahora? No hay nadie como tú. Aleluya, pues vamos a, a cantarla. Amén. Gloria a Dios. Nas, en la reglita Yo me enamoré de tu presencia Y ahora quiero más y más Yo me liberé de esa cadena Y ahora me rindo ante tu pies No hay presencia No hay otro como tú No hay otro como tú Que se entregue En esa cruz Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú Que me inunde de esa presencia No hay otro como tú No hay otro como tú Que se entregue En esa cruz Yo Andaba vacío Ordenado. Y el Espíritu de Dios ahora está de mi lado Ahora yo puedo entender que no soy el mismo de ayer Tu oraciones tienen poder, debajo de tus alas yo habitaré. Llevaré tu palabra a todas naciones Tú me regalaste un mundo de lleno de colores Le este mundo que tú eres real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 camino y la verdad, abrele tu corazón, él te quiere liberar, y muchas cosas grandes en tu vida va a cambiar, tu vida de amargura él la volverá de paz, toma la decisión y no te arrepentirás, búscale y tú lo encontrarás, llámale, él te responderá, tócale, sabe que te abrirá. él excelencia, quiero morar bajo de tu presencia, cuando estoy contigo se va la tristeza, tu unción me inunda de pie a cabeza. Excelencia, quiero morar bajo de tu presencia. Cuando estoy contigo se va la tristeza. Tu función me inunda de pie a cabeza. No hay nadie como Edward, además, no estoy no juro. La gloria es de Dios. No hay otro como tú que se entregue en esta cruz. Que no hay nadie como y él respondió, que no hay mi presencia yo. irá contigo. Y yo te daré descanso. Éxodo 33, 14.